¡Hola ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y en el vídeo de hoy haremos una función de cine en el salón de mi casa con la pantalla. ¿Quieres ver cuál película va a participar? Acompañadme. Pero antes, déjame voy a hacer dos ajustes. Esperar a que nos cargue, ¿vale? Si no se nos elimina el video. Vale, chicos, ahora sí. Mirad la película que vamos a ver. Mirad la película que vamos a ver. No se la esperabais. Pues ahora... Voy a ver... ¡La película! Mira, ¡Esta es la película que veremos hoy en pantalla! Río, ¡Sí, señor! Así que chicos, preparaos para la pedazo de sorpresa. Porque el día de hoy haremos función de cine. Esto lo estoy creando con el móvil y la cámara de que os recortan. Y aquí se podrá ver la proyección. Ya le pregunté a todos los de mi casa si van a venir. En mi opinión, mi mamá y mi amigo guardiarto creo que no van a venir. Porque ahí están viendo una película, no de cine, sino para arrullarse. Así que José Pablo sí va a venir a esta función. Para, para José Pablo, como es un bebé, está permitido traer teléfono y si se lo quitamos va a llorar. Así que él puede traer el teléfono y vamos a hablar con mi hermano. Adiós. Hermano, está a punto de comenzar. Está en comerciales. ¿Vas a venir o no? ¿Qué? ¿Qué? Río está a punto de comenzar, ¿vas sí. va a venir o no? Espérate. Bueno, faltan 15 minutos, ¿ok? Cuando sí. se acabe ese video, hermano, sí. falta poquito, ¿ok? Ya. Sí, va a venir mi hermano. Así que vamos poniendo lo que serían los comerciales. Vamos a ello. Vale, chicos, vamos con la función. Y para esto voy a necesitar el control de la tele para poner los comerciales. Esperadme un momento. chicos vamos a poner lo que serían siendo los comerciales vale a mí lo que me pinta más de poner de comercial elegir vosotros la película bien una buena como comercial vale chicos a mí me cae bien de comercial pues cuál será a ver, una serie, sí, chiquita. A ver. Espero que siga lo que sería siendo para niños. Ah, claro, se me tiene que olvidar la cartelera. Acompañadme. Miren chicos, cómo no, la cartelera. Está por esta zona de aquí, el cuarto de juegos. Aquí no hay luz, pero miren. Aquí tenemos la cartelera. ¿Qué tal? No la veis, no la veis bien. Pues mira. Cuento las películas. Miren. Bueno, no las podéis ver, pero las películas son río. Mi villano favorito 2, un jefe en pañales y Hotel 2 Y los cortes son la familia peluche Scooby-Doo y Papi. Así que dejamos la cartelera por donde estaba para que los niños, hombres o mujeres o todo tipo de gente vaya a ver cuál película va a ver. Dicho esto, comencemos con los comerciales. Voy a pintar chicos que a mí me interesaría. La Familia Peluche. Comercial de La Familia Peluche. La Familia Peluche, chicos. Temporada 1. Sí, quiero ver esa película. Bueno, esa serie. Le ponemos episodio. Ah, no, si sí es el episodio 1. Y vamos... Vamos a avisarle a todos ustedes. ¡Hermano! ¡Hermano! Están los cortes. Va a haber corta de Scooby-Doo. ¡Ya vente! Ya va a aparecer. Bueno, mi hermano no va a venir, pero acá va a estar basado. ¡Pablo! ¡Mira, mira pablo Mira Pablo. Mira. Vale, ya está por ahí el corte de la familia peluche. Esperar unos ratos a ver qué, qué onda y desconectar el video cuando ya esté Hermano. Está la familia Peluche, <risa> hermano. Está la familia Peluche. ¿Y sabes qué va a ver, hermano? Hermano, cuando ¿Sí? acabe la película, va a haber programada un cruise. O puede ser de lo que estás viendo. Esperemos, eh, esperemos. Espera, José. Vale, esperen chicos. Cuando ya se haya terminado el capítulo, os pausaré el video. Chicos, chicos, chicos, ya soy un precomercial. Seguimos con el próximo. Como decía, vamos, chicos. Ahora vamos a poner Scooby-Doo. No, vamos a poder lo que viene siendo aquí justo aquí ah, oh, justo! vale, chicos vamos a ver, ¿cuál es lo que nos toca ahora? Ah, ahora sí, chicos esto va a estar bueno y adivinen lo que se viene ¡Qué locura! ¡Un río! Ya se viene el río. Pero antes vamos a avisarle a mi hermano. Que ya es hora de ver Hermano. Hermano. para lo primero hay que poner. Among Us, pero antes vamos a ver qué está viendo, vamos a ponerle el canal, Como que ¿Qué? ¿Qué llora qué? Nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. Dime. Pues ver videos. No es cierto. ¿Cómo? Ya se viene la producción de Among Us. Y tú todavía estás allá. Pues ya se viene lo que viene siendo el último comercial. Ya pasó la familia peluche. Sigo el comercial de Among Us. Y ya empieza la película. Sí, pero sí que el comercial de Among Us. ¿Qué haces? Bueno, le voy a poner Among Us. Que ya se viene el comercial de Among Us y tú todavía estás allá. Sí, como Bueno, ahí se abras tú. ¿Cuál chicos? Se la pillamos. Es hora. ¿Se viente lo que viene siendo El TikTok de mi hermano Vamos a ello Voy a hacer para esto más chiquito Y... Eh, me voy a quedar Bueno chavales ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estamos aquí en un nuevo ve, vez Yo salgo por, este por primera vez en el canal Y vamos a intentar de antes? Vamos a intentar hacer sí. un troleito Ay, pere, pere. Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. <risa> ¡Pepa! <risa> ¡Panqueques! Es la hora del té y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. Lo ¡Panqueques! Ena, ese no, sí, era el chicos, último panqueque. Yes. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. Ah. Ah. Cielos, vale, papá chicos. no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá, ya sé. Los niños, arriba. Listo, chicos. Ahora sí, comienza... En unos minutos... Río, la película. Así que, chicos, podemos a cargar la cámara, que es mi móvil, y vamos a la obra. Cuando yo tenga pila, nos vemos, Pablo. Chicos, adiós. Vale, chicos, tiene poca batería, pero igual cuenta. Comienza la película.